Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Soy más docto que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aparto mi pie de toda senda mala para guardar tu palabra. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mi sendero. Qué dulce al paladar tu promesa más que miel en la boca. Considero tus decretos y odio el camino de la mentira. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Bendito y alabado sea el Dios nuestro, el Dios que nos arma. Bendito y alabado sea por siempre. Muy buenos días, mi querida familia de Radio Renacer Internacional, la Estación de Cristo, la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz. Muy buenos días, dándole la gloria, el honor, el poder, la honra, nuestro Padre de la gloria, porque Él es digno de alabarlo, glorificarlos, bendecirlos, adorarlo, darle gracia infinitamente por las bondades y la maravilla que ha he hecho con nosotros, darle gracias por su palabra, porque son unas luz verdaderamente nuestros caminos, en nuestro sendero, bendito y alabado sea Dios eterno de la gloria, bendito y alabado sea por tu palabra, porque en ella está la vida, en ella está nuestra salvación, bendito sea por siempre confiadas en esa misericordia, confiadas en esa grandeza de nuestro Padre, en esa seguridad. Comenzamos este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Y envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, has guiado por ese mismo Espíritu. Saboremos la dulzura del bien, gocemos siempre de su divino consuelo por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, abre mis labios y mi boca proclamarán tus alabanzas, apresúrate, Señor, en socorrerme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal.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 A pedirte Señor que tú continúes enviándonos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo de poder, el Espíritu Santo guiador, el Espíritu Santo transformador, el Espíritu Santo que va guiando nuestros pasos, nuestros caminar y especialmente te pido que tú nos lo sigas enviando a nuestra emisora para que siga dirigiendo a nuestro hermano Julio, a nuestro sacerdote y todo lo que están con él en nuestra emisora, haciendo posible todas esas programaciones. Padre de la gloria, sigas enviándolo para que sigas llenando de tu presencia, para que sigas dirigiendo a nuestro hermano Julio, para que siga dándole unción fresca cada día, Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, inunda de tu presencia nuestra emisora, la cabina, los micrófonos. Sí Espíritu Santo de Dios sigue llenándolo de esa gracia, de esa luz, de esa unción Espíritu Santo y sigue dándole perseveranza a los hermanos y hermanas que llevan el mensaje a través de nuestra emisora. Sigue dándole la sabiduría, sigue dándole el conocimiento, sigue dándole unción fresca cada día, Espíritu Santo, para que ese mensaje llegue a, los, a todos los hogares, a los corazones, tocándolo, levantándolo sanándolo, liberándolo, Espíritu Santo de Dios, bendito y alabado sea, Espíritu Santo de Dios, porque está con nosotros, está guiando y está llenándonos de tu presencia. Espíritu Santo que el que está con nosotros para levantarnos, Espíritu Santo de Dios, sigue derramándote con poder y te presento la escuela de santidad a nuestra hermana Juana, para que tú sigas llenándola de tu presencia, tú sigas santificando cada día más a cada uno de sus alumnos. Te presento, Espíritu Santo de Dios, para que tú sigas controlando y llenando de tu presencia al Papa, a los obispos, cardenales, a todos nuestros sacerdotes religiosas, diáconos, monaguillos, para que tú, Espíritu Santo, sigas dirigiendo a nuestro Papa, para que él siga. Dirigiendo a nuestra iglesia en el amor, en la paz, la justicia, la comprensión, la unidad. Bendito Espíritu Santo, dale la fuerza que necesita, dale la sabiduría, Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo, te presento esta humanidad. Para que tú, Espíritu Santo, sanes, Espíritu Santo, y tú hagas sentirle. Espíritu Santo, el triunfo de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario. Que tú hagas sentirle el sacrificio que Jesús tuvo por cada uno de nosotros, Espíritu Santo, para poder apreciar ese sacrificio que hizo nuestro amado Jesús. Te presento, Espíritu Santo, la familia de Radio Renacer. Para que tú sigas, Espíritu Santo, uniéndonos a través de esta unión del Espíritu, de tu Espíritu. Con ese amor fraternal nos sigas uniendo cada día más. Sigas recogiendo todas nuestras peticiones, presentándolas al trono de nuestro Padre, Espíritu Santo. Ven sobre nosotros, Espíritu Santo, ven, llénanos de tu gracia. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu, de tu luz, Espíritu Santo de Dios, bendito, alabado sea. Espíritu Santo, ven a llenarnos, Espíritu Santo, de tu gracia. Te presento a todos los niños no nacidos, sus madres, los lugares donde hacen esos abortos, Espíritu Santo, donde no le permiten que esos niños nazcan. Bendito Espíritu Santo, concientiza a su madre, a cada una, a personas que están colaborando para hacer esos malos servicios. Espíritu Santo de Dios, te presento Espíritu Santo, esta humanidad, todos los enfermos del mundo entero para que tú vayas y sigas sanando, tocando, dando sanidad. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven a llenarnos de tu gracia, Espíritu Santo. Ven a sanar la humanidad, Espíritu Santo. Y cuida de todos los enfermos que están en las casas, en los hospitales. También, Espíritu Santo, cuida. Te presento al equipo de asistencia de salud para que tú, Espíritu Santo, los cuides y los protejas, Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo de Dios, te presento a cada uno de los hermanos y hermanas que en este día estaremos unidos orándole al Padre. Júntonos con nuestra Madre Santísima para que la paz se derrame en este mundo, para que los corazones se alegren, para tener libertad del lo cautivo de los presos. Bendito Espíritu Santo, por todos los jóvenes también, Espíritu Santo, te pido que cada hermano que hoy nos, nos estaremos unidos, sea lleno de tu presencia Espíritu Santo de Dios sea llenos de tu gracia de tu luz bendito Espíritu Santo y permite que hoy seamos esta luz y sal que dé sabor Espíritu Santo y luz que alumbre todo nuestro caminar y todos nuestros pasos Espíritu Santo de Dios Bendito Espíritu Santo, y sigue Espíritu Santo llenándonos de tu gracia, de tu amor, cuidando de los policías, de los bomberos, de los paramédicos, los camilleros. Bendito sea por siempre, Espíritu Santo de Dios. Con esa confianza puesta en ti, con seguridad de que tú estarás con nosotros, consagro este día nuestro Padre de la gloria. Lo consagramos y lo sellamos en el nombre de Jesús y con el poder de su sangre. Sellamos toda persona, hechos, acontecimientos, a través de la cual el enemigo no quiera hacer daño. Sellamos toda potestad destructora en la tierra, en la baja de la tierra, en el abismo del infierno, en el mundo de la naturaleza y en el mundo en el cual nos movemos hoy. En el nombre de Jesús y con el poder de su sangre se llama toda interferencia del maligno. Le pedimos a Jesús que envíe a nuestro hogar y lugares de trabajo. A la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y a toda la corte de ángeles celestiales. En el nombre de Jesús, con el poder de su sangre, se llama nuestra casa, la persona que ve en ella, la persona que enviará en ella los alimentos que generosamente los envía para nuestro sustento. Se llama puertas, ventanas, paredes, pisos, ojesto, aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. En el nombre de Jesús y con el poder de su sangre, se llama nuestro trabajo material y espiritual, negocios, vehículos de nuestros familiares, vecinos, hermanos y amigos. Se llama todo medio de transportación que hablemos de utilizar. Hoy se llama mar, tierra, aire, carretera, los lugares donde vamos a ir, las personas que vamos a tratar. En el nombre de Jesús y con el poder de su sangre se llama la mente y los corazones de los presidentes, gobernantes, habitantes de este país y lo del mundo entero. Se llama especialmente el corazón de, del presidente de Rusia, de Ucrania, de este país, para que reine la paz, el amor, la justicia, la comprensión en todos cada uno de nuestro país y, nuestro, y nuestros presidentes. Le damos las gracias, Jesús, por su sangre preciosa de la madre en la cruz, ya que gracias a ella somos salvados, somos perseverados de todo mal. Amén. Y cubrimos a nuestros soldados y a cada uno de nuestras familias la cubrimos y nos sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo, bajo el poder del Espíritu Santo, el manto de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Que tengan todos mis queridos hermanos un día en la paz del Señor y unidos orando por la paz del mundo entero. Bendiciones.